7 a 8? Eh, de 7 a 1 más o menos eh, comedor y después de 3 a 5 a 6 de la tarde eh,